Joel de la Rosa Rodríguez, mejor conocido como El Chaparro, fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado, según la entidad del orden, de golpear hasta dejar en estado inconsciente a Cándida Reynoso. Al ser cuestionado, admitió el hecho. Pues nada, ella estaba enamorada de otro, ya en, en el parque, la guarda. Y le, y nada, pues nada le digo. ¿Ella estaba enamorada de otro y qué pasó? Entonces? Pues nada le dije. Pero usted Ella estaba enamorada de otro y tú ah, sí, sí. le dices? sí. Le di Le dije un. Una ¿no? no, no. ¿Esa fue la primera vez. Primera vez. Pena. Primera ¿Te vez, ¿Te ¿Te vez? ¿Te ¿Te yo no se vuelvo a. ¿Estás arrepentido? Arrepentido, sí, yo no vuelvo a seguir eso. Le pido a Dios que me perdone. Y a ustedes, que me perdone. Y a ella. Que me ayuden a sí. eh, salir. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.